Te vendo mi pollo ¿A cuánto el pollo? 20 pesos Te lo compro Te lo vendo Te vendo mi pollo ¿A cuánto el pollo? 20 pesos Te lo compro Te lo vendo Te vendo mi pollo ¿A cuánto el pollo? A 20 pesos, ¿A el pollo? ¿A 20 pesos Te lo te vendo ¡Ruah! Te vendo mi pollo ¿A cuánto el pollo? <ríe> 20, pesos, 20, pesos, 20, cuánto el pollo? 20 pesos Te lo compro Te lo vendo